Nuestra isla vive un orancotán, su discurso recuerda a lo que dice Santiago Abascal. Allí en nuestra isla viven muchos primates, se gritan se pelean cualquier Y al fascismo de tanto blanquear No va a aparecer el culo de Franco Una que no Haciendo lo que quiero Sin tener que depilarme Ahora que soy divina Así a lo natural Sin complejo que me amargue. Tengo ya los manta y una bufanda Cien We're <laughs>